Podemos ser las personas más influyentes y puede que hasta adineradas. Pero si nuestro corazón está vacío, somos egoístas y egocéntricos. Nada de lo que tengamos en este mundo va a llenar nuestro corazón. Seremos personas con muchos vacíos y poco valor. La humildad no tiene nada que ver con ser menos que otros. Al contrario. Significa poder servir. Y ayudar a otros de corazón. Porque el Señor no quiere que estemos en este mundo para pasarla mal con unos o con otros. Al contrario, Él quiere que podamos ser solidarios y que en nuestro corazón nazca el sentimiento de hacer algo bueno por los demás. Es decir, nuestros prójimos. Porque desde un principio ese ha sido el plan de Dios, que todos podamos convivir como hermanos, haciendo el bien. Esto es algo que se nos dice claramente en 1 Pedro 4.19 cuando leemos De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien Hermanos, Dios desea que ayudemos a otros El Señor dice que como hijos de Él, uno de nuestros deberes, no por obligación, sino por amor, sea el de ayudar a los necesitados el dar de nuestro tiempo, o de una parte de nosotros a otros, es imitar las acciones de Jesús cuando estuvo en la tierra. Jesús es el mayor ejemplo del amor, la compasión y la solidaridad. No podemos ir por la vida pensando solo en nosotros mismos e ignorar que hay millones de personas alrededor nuestro que necesitan un poco de ayuda y comprensión. Personas que necesitan que les tendamos una mano, nunca por lástima, sino por el amor que debemos dar. A pesar de que esto no es algo obligatorio o que recibiremos castigo si no lo hacemos. Esto nace como algo que queremos brindar porque no se trata de obligarnos a hacer algo. Dios nunca nos obliga a hacer nada. Todo nace de nuestro propio corazón. Y por eso cada cosa que hagamos solo vale si nuestra intención es verdadera. La Biblia nos recuerda que las palabras del Señor durante su paso por la tierra fueron que será bienaventurado aquel que da y bendice a otros aún más que el que recibe. Pero para realizar la labor de ayudar, primero debemos examinar nuestro corazón y escudriñarlo para saber exactamente qué es lo que abunda en él. Porque si queremos hacer las cosas para que otros nos vean, para que nos idolatren o nos admiren, entonces la intención es incorrecta. Así que no se trata de que otros nos miren y nos den palmaditas en la espalda por nuestro trabajo. La humildad nunca se tratará de eso. Al contrario, se trata de que en nuestro corazón abunde el amor de Dios por nuestros hermanos en la fe. Que haya bondad en nosotros... Y podamos usar lo que Dios nos ha dado para impactar la vida de otras personas conforme a su voluntad. Amar a otros es nuestro primer trabajo. Y si decidimos amar a los que han sido malos con nosotros, entonces valdrá la pena perdonar y olvidar. Recordemos que cada acción que tomamos a favor o en contra de alguien es contada. Y solo depende de nosotros si queremos que nuestros frutos sean malos frutos y nos convirtamos en una raíz seca que no puede dar fruto. Ahora pregunto, ¿qué fruto quieres dar tú? La humildad va ligada a la identidad de cada uno de nosotros, por lo que debemos tomar un tiempo para encontrar el verdadero yo y, si es necesario, hacerle algunos ajustes. Quienes somos y lo que hacemos... Representa gran parte de lo que hay en nuestro corazón Así que, por lo tanto, nuestras acciones hablan por nosotros No solo ante los ojos de las demás personas, sino también ante los ojos de Dios Él nos conoce perfectamente y sabe cada intención de nuestro corazón Hermanos, nunca nos cansemos de hacer el bien y de ser buenas personas no permitamos que nada nos detenga de hacer el bien. Además, las Escrituras dicen que si tenemos con qué hacer el bien, entonces que no nos neguemos, porque para eso fuimos llamados. Pero siempre recordando hacerlo con humildad en nuestro corazón. En el mundo hay millones de personas que intentan demostrar a otros que pueden hacer esto y lo otro. Pero las apariencias no importan. Muchas personas aparentan que son perfectas, pero en realidad sus vidas están vacías y no tienen nada que las llene porque solo viven de apariencias. Son seres que tratan de ocultar quienes son en realidad y se muestran con una sonrisa que no siempre es verdadera. Claramente nadie es perfecto, pero todos debemos aceptarnos tal cual somos, incluso con nuestros errores. Recordemos que ante Dios no podemos ocultar nada, ya que Él conoce cada parte de nosotros y no demanda que finjamos ser otros. Por más que lo intentemos, nunca vamos a complacer a todo el mundo. Lo bueno de esto es que solo necesitamos complacer a Dios y eso se logra de la forma más sencilla, entregando nuestro amor a Él y amando a los demás. Con eso ya es suficiente para el Señor.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 para Dios, amarlo y amar a otros son actos suficientes para demostrar que podemos ser grandes personas, así el mundo diga lo contrario de nosotros. Afuera las personas dicen cosas malas sobre nosotros o puede que seamos los menospreciados de la familia o que nadie nos escuche. Pero para Dios somos todo lo contrario, para Él nosotros somos su tesoro y sus más preciados regalos. Por eso Él mismo nos prepara y nos instruye, nos consuela y nos levanta, para que así mismo hagamos con los demás. La única opinión de la que realmente debemos preocuparnos es la de Dios, pues Él es nuestro Padre Celestial. Así que, ¿cómo vamos a pasar por alto su concepto respecto a nosotros? Con esto voy a concluir. Todos somos imperfectos a nuestra manera, pero todos tenemos la elección de ser mejores cada día. La humildad es una virtud que muy pocos tienen, porque muy pocos conocen el verdadero significado que es el ser humilde. Esto no se trata de ser mejores que otros, sino que se trata de superarnos a nosotros mismos. El tener valores no nos hace más ingenuos o menos que otros. Nos hace diferentes y únicos, para la labor que Dios nos ha mandado a hacer. Y por último, recordar por quién y para qué fuimos llamados. No importa de dónde hemos salido. Lo que importa es lo que somos ahora y lo que podemos hacer para tener un futuro lleno de esperanza y bendición, no solo para nosotros sino para todo al que queramos ayudar. Bendiciones. Si este video te ha servido de bendición,